Bueno, buenas tardes eh, a todos y a todas. Este es la, el Zoom, la conexión telemática de Europa Laica, para llevar a cabo eh, la cuarta sesión, cuarta y última sesión del curso de formación que hemos organizado para, para este año. Este curso de formación está gestionado por nuestro compañero Pedro López, que está aquí en pantalla, pero que está malito. Y entonces pues me, me ha dicho que hiciera yo la presentación y moderada el, el debate. El tema que nos trae hoy un tema interesante, novedoso. Me digo novedoso, no por, porque sea una novedad, pero sí eh, en el sentido de la, la, el interés que en Europa laica pues nos, nos abrimos a nuevos elementos que conforman una sociedad democrática. En otros momentos hay otros elementos quizá más urgentes, pero estos son componentes de la laicidad del Estado, componentes de la libertad de conciencia que nos interesa también ir avanzando en ellos. Y para eso el tema que habíamos elegido hoy para esta cuarta sesión es el tema de los ritos de paso, los ritos civiles de paso que complementen, que trasciendan al tema de los ritos religiosos que conocemos. Para ello eh, contamos con Fernando Arias, Fernando Arias es eh, persona interesante, importante, en el tema de la de laicidad la del Estado. Es catedrático, ha sido catedrático de instituto de matemáticas eh, durante 37 años, ni más ni menos. Vive en Rivas, Vacía Madrid. Durante 20 años ha estado complementando las tareas de la laicidad en, en, su, en su municipio, en el municipio de Rivas, que ha estado gobernado eh, por Izquierda Unida en su gran parte de este tiempo, con lo cual se han podido llevar a cabo elementos importantes de la laicidad del Estado. Yo creo que... Fernando nos puede dar una visión importante de lo que ha sido el, el avance de la laicidad en Rivas. Uno de sus hitos ha sido eh, por primera vez la promulgación de un reglamento de laicidad municipal que incluye el tema de los ritos de paso. Y de estos temas y del coloquio que tendremos a continuación, pues eh, se trata de la charla de hoy. Y al final del coloquio, y aviso que daré algunas pinceladas sobre convocatorias próximas que tenemos en Europa Leica y que supongo que serán de interés para todos vosotros y vosotras. Así que, Fernando, tienes eh, la palabra para desarrollar la ponencia que habíamos acordado para hoy. Sí, gracias, Juanjo. Buenas tardes a todos. Eh, efectivamente, yo vivo en Rivas y aquí la vida se ve de otra manera, aunque enseguida que se sale, pues se pues, eh, choca mucho la... ...la vida fuera de Rivas. Os voy a hablar de la, de la experiencia en Rivas de, la, de los ritos de paso civiles o, o laicos... ...como decía el título de la, de la conferencia. Bien, a lo largo de la vida de todas las personas... ...hay momentos especialmente significativos e importantes... ...y muchos de ellos son debidos a un cambio de nuestra situación, de nuestro estado... De ...la forma en que nos relacionamos con los demás. Son cambios tan importantes que las personas sienten la necesidad de celebrarlos... ...de compartirlos con otras personas cercanas, familiares, amigos, conocidos. Se han desarrollado a lo largo de, de la historia rituales para enfatizar y celebrar estos cambios de estado. Desde tiempos ancestrales, algunos de esos cambios pues han sido incomprensibles para las personas y entonces se le ha relacionado con un misterio y enseguida ha desfocado en lo sagrado. Las religiones, muy hábilmente, como en tantas veces, pues se han apropiado de estos pasos y de los ritos correspondientes y los han adaptado a sus intereses con el objeto de consolidar las creencias de las personas y asegurarse su lealtad y su sumisión. Los bautismos, matrimonios y funerales de la religión católica o las ceremonias equivalentes en otra religión son expresiones litúrgicas de momentos solemnes que están presentes en todas las culturas y en cualquier lugar del mundo. Los ritos de paso buscan poner buenos cimientos a las nuevas etapas de la vida que estamos y que están cuidados al máximo debido a su solemnidad y trascendencia. En los tiempos actuales, la secularización de las sociedades desarrolladas es evidente. En nuestro país, por ejemplo, según datos del CIS, el porcentaje de personas que se declaran católicas ha pasado de un 87% en, en el 1998 a un 56% en un, los últimos datos de diciembre de, del año pasado. Y de estos, solamente el 18% se declaran practicantes en la religión. Por otro lado, un 39% de la población se declara no creyente. Pero entre los jóvenes menores de 24 años estos datos son aún más destacados. Solo el 33% se declaran católicos y de ellos el 8% son practicantes de esta religión. El 58% de los jóvenes dice ser creyente, agnóstico, indiferente o ateo. En un informe de 2006, el Observatorio de la Juventud en España de la Fundación Santa María señala que lo menos importante para la vida de los jóvenes es la religión. Solo un 6% de estos lo, de, lo consideran muy importante. Ante esta situación, los valores cristianos que antes mon, mon, monopolizaban todo están siendo sustituidos por otros valores ...no religiosos. El nuevo código de conducta debe inspirarse en los derechos humanos... ...proclamados en el año 48, como sabéis... ...y también en los sucesivos derechos aprobados por las Naciones Unidas. En particular, los derechos de la infancia... ...cuyo postulado central se basa en que el niño y la niña... ...son reconocidos como seres humanos y deben ser capaces de desarrollarse física, mental, social, espiritual y moralmente con libertad y dignidad. Los ritos de paso católicos también han quedado en un segundo plano y se hace necesario establecer otros unos ritos de paso civiles o laicos. Además, estos nuevos ritos de paso no deben oponerse a los ritos litúrgicos religiosos. Ambas celebraciones pueden ser perfectamente compatibles entre sí. Por ejemplo, los matrimonios civiles conviven sin conflicto con las ceremonias religiosas en aquellas parejas que así lo desean, que eh, hacen celebraciones eh, religiosas y posteriormente o anteriormente civiles en el juzgado o en el ayuntamiento. En España el catolicismo ha monopolizado la religión, a diferencia de otros lugares donde su tradición histórica es la de convivir diversas religiones y por tanto la pluralidad se admite con total normalidad. Los ciudadanos están acostumbrados a asistir a diferentes ritos, incluyendo el rito civil, claro, que tiene una larga tradición. Muchos no practicantes escogen el ceremonial civil, eh, religioso precisamente por la facilidad de contar con, con la pomposidad que desean para, para ese, para ese rito. La Iglesia Católica ofrece marcos espléndidos y dispone de un personal altamente cualificado para estos menesteres en la transmisión de la, del pensamiento oral. Poco a poco, esta pomposidad se está instalando también en las ceremonias civiles. Eh, en el caso de las bodas, igual que se hacen las bodas religiosas, de, de ritos religiosos, se eligen entornos de gran valor artístico o histórico, o también parajes naturales encantadores para celebrar los matrimonios. Se buscan igualmente canciones, poemas textos adecuados que producen la misma solemnidad que los ritos religiosos. Además, el concepto de Dios puede estar presente también en las ceremonias civiles, y a nadie, nadie es quien para impedir esas menciones o que se lean textos propios de las iglesias. La elección de una ceremonia civil se debe a menudo por el desacuerdo con la jerarquía eh, eclesiástica, más que por el rechazo a los valores religiosos. Gracias a la solemnidad y hipoposidad de muchas bodas civiles en España, estas superan en mucho, en, en mucho el número de bodas religiosas. Los datos de, del 2019 y 2020 reflejan que solo el 20% de las bodas en España siguen la ceremonia religiosa. Esta solemnidad no se ha conseguido todavía en otras ceremonias no religiosas, eh, de acontecimientos importantes en la vida que pasan más desapercibidos para amigos y familiares de, y de nuestro entorno. Los domicilios son sin duda el lugar ideal para celebrar estos acontecimientos, pero en casi todos los casos se queda pequeño el domicilio propio para acoger a familiares y amigos. Los ayuntamientos, entiendo yo que son las instituciones, al ser las más cercanas a la ciudadanía, pues son las instituciones que pueden jugar un papel fundamental para facilitar la celebración de estos eventos que marcan un antes y un después para la vida de las personas y que merecen la pena celebrar. Aunque puede haber otros hechos también importantes como aniversarios, ascensos laborales, jubilación, pues los más destacados que, que he manifestado son los siguientes. Acogimiento de llegada, es decir, el nacimiento, el acogimiento para el recién nacido. La nueva ciudadanía, es decir, la, derecha, la, la mayoría, el salto a la mayoría de edad. El proyecto de vida en común, es decir, el matrimonio. Y por fin la despedida, que tiene dos enfoques. Uno, pues la preparación de la despedida, es decir, nuestro... Nuestra apuesta por la, por la muerte digna y la despedida póstuma una vez que ha fallecido la persona querida. Bien, eh, os, os, os explico brevemente pues, lo que lo que se hace y lo que en algunos casos no se hace, pero debería hacerse en estos eh, ritos de paz, el acogimiento de, de llegada. El ayuntamiento deberá formalizar un protocolo para la realización de actos de acogimiento civil y dispondrá de espacios habilitados debidamente decorados y ornamentados para ello. Los acogimientos civiles a los que podrán solicitar acogerse voluntariamente las familias de niños y niñas empadronadas en la ciudad tendrán como objeto el reconocimiento y bienvenida a la comunidad de dichos niños y niñas y el compromiso con el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia por parte del Ayuntamiento y de las familias, en los términos en que dicho protocolo desarrolla el Servicio Municipal de Infancia y Juventud. Ya hay algunas experiencias en varias ciudades yo he, visto, he visto por el observatorio, sobre este tema. En Rivas se lanzó con mucha ilusión hace muchos años, pero no se ha promocionado debidamente y todavía es eh, muy, muy desconocida para mucha gente. Pretende ser una fiesta de bienvenida del recién nacida, en el que se juntarán familiares, amigos, etcétera como correctivo que acompaña a los padres y da acogida a quien acaba de llegar. Para un acto de este tipo, lo primero es darlo a conocer a los futuros padres que la, que la mayoría, como decía antes, pues no conocen. Por medio de campañas de publicidad, comunicación personalizada a los nuevos padres que, que, que vienen a la ciudad. Segundo, ofrecerles alguna dependencia municipal donde pueda desarrollarse un encuentro formal, incluso la posibilidad de condicionarlo para, eh, pues para hacer un acto festivo de, de bienvenida. Desde la institución pública municipal, la alcaldesa o algún concejal entregaría a los progenitores un ejemplar de los derechos del menor. También estaría bien que algunos de los presentes ...hiciera público su compromiso con la educación y la protección del recién nacido hasta su mayoría de edad. Otro acto simbólico que en Madrid, por ejemplo, se ha hecho en algún momento, no sé si sigue, en Madrid capital... ...es la plantación de un árbol en un lugar del término municipal y colocación de una placa de cerámica... ...donde figura los datos del nacimiento del, del, menor, del niño o niña. La nueva ciudadanía. Este, este acto me parece particularmente interesante porque en muchísimas culturas, pues eso del, del paso de la pubertad o juventud a la, a la edad madura, pues, pues se hace relevante. Y yo recuerdo una, una fiesta que hay en un pueblo de, de Toledo, eh, que le llaman La Malena, en el que pues hay una celebración pues eh, ancestral y, y completamente civil, aunque la iglesia pues mete ahí su cuña naturalmente para celebrar esa mayoría de edad de los, de los mozos, antes se llamaba, de, del pueblo. Bueno, creo que es importante instaurar este rito ancestral que formaba parte de la cultura de los pueblos de todos los tiempos el salto de la edad infantil y juvenil a la madurez. Se podría llevar a cabo con un acto, como un acto independiente a cualquier otro, porque en sí mismo tiene sobrada importancia. O también vinculado con otras actividades de los jóvenes que estén institucionalizadas. Por ejemplo, en Rivas, todos los años hay una semana de la juventud donde se organizan Actividades propias de la juventud o en la fiesta de la educación pública, que también en Rivas se celebra todos los años. En cualquiera de los dos acontecimientos, pues un acto, una actividad más, pues se llevaría a cabo pues, esa celebración de aquellos eh, chicos o chicas que cumplen 18 años en ese, en ese año el alcalde o alcaldesa les haría entrega de un diploma en el que se reconoce esa mayoría de edad y al dorso, o aparte, pues se le recuerdan los derechos que tiene como, como ciudadanos mayores de edad y también las obligaciones que eso conlleva. Se debería hacer entrega en ese momento de una ejemplar de la Constitución o de la Carta de los Derechos Humanos. Para, para ellos y todos los amigos y familiares que lo acompañan, habría una fiesta eh, en su honor. Eh, proyecto de vida en, en pareja, o matrimonio. En este caso no hay mucho que explicar, es el rito más el rito civil más extendido y asumido por los jóvenes y cada día más. El matrimonio civil pues supera con mucho el matrimonio eh, religioso, como ya he comentado. Aquí en Rivas, por los datos que he podido recabar, pues supera ese 80% y llega al 90% de, de, los, de los matrimonios que se celebran aquí en Rivas. También se formaliza, está formalizado un protocolo para la celebración de matrimonios civiles. Como símbolo de los contrayentes, la institución hará entrega y un ejemplar del informativo de todos los servicios municipales referidos a los derechos municipales civiles, como la existencia de una oficina, que la hay en Riva, de defensa de los derechos civiles, o información sobre el testamento vital o la muerte digna, o un también un ejemplar de la Constitución y, un, y, un, y la Carta de Derechos Humanos. Bien, en cuarto lugar, los, el rito de la despedida de las personas queridas que nos dejan. En los últimos momentos de nuestra vida es cuando nos encontramos en, en la mayor indefensión y es cuando más claro debe constar nuestro deseo. Para que así sea es fundamental el testamento vital, aún desconocido para muchas personas. Por tanto, es un esfuerzo nuestro que debemos hacer con ayuda de las asociaciones específicas como DMD, por ejemplo, pero también de las instituciones municipales. Las entidades locales deberán disponer de una oficina de asesoramiento sobre el testamento vital y la eutanasia para atender los requerimientos de la población. Actualmente existe aquí en Rivas bueno, en, perdón, en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, hay muchos, bueno, no demasiados, pero sí hay centros de, de salud donde hay un, una oficina o un funcionario o funcionaria que se encarga de registrar los testamentos vitales de las personas que así lo solicitan, de los ciudadanos. Ese registro, además, está centralizado, antes se hacía en Sagasta, en Madrid, eh, pero ahora ya se ha extendido a muchos centros de salud, pero es, ellos lo comunican a, a, a Sagasta y también es público para, todo, para toda España, sin duda. Está claro que los familiares y amigos que quieren recordar a los que recientemente se fueron, se reúnen para hacerlo en cualquiera de los lugares que le eran frecuentes. En muchas poblaciones existe un... Tanatorio municipal o privado, donde desarrollar un acto de despedida y homenaje a, a quien ya se fue. Estos lugares deben estar exentos de cualquier simbología religiosa, pero susceptibles de ornamentarse con los símbolos que en cada caso pues la familia así lo considere, aunque luego serían retirados al término de las ceremonias. Bien, como muchos sabréis, en Rivas, como ha dicho Juanjo a la introducción, se aprobó a finales del año 2000, 2018 un reglamento de laicidad municipal. Y ese reglamento incluye un artículo donde se desarrolla, regula, las eh, los, eh, ceremonias civiles tal como he explicado, aunque he de decir que desgraciadamente la... Difusión no ha sido lo extensa que, que nosotros eh, desearíamos, aunque estamos continuamente dando el coñazo al, al, al ayuntamiento para que esa difusión llegue a toda la población. bien eh, el, el tema, muchas gracias por, por la invitación de Europa Laica que me hizo para hablar de, de este tema y de la experiencia en Rivas. Tampoco da, creo, mucho más de sí. Entonces, pues estoy eh, encantado de, de comentar cualquier cosa que estimáis oportuno. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado. Sí. Gracias. Diego, muchas gracias, Fernando digo que comentar el no sé si antes lo he comentado de que Fernando es el presidente de la Asociación Laica de Rivas y por lo tanto habla con, con propiedad y con conocimiento de no solamente sobre el tema de la laicidad, sino el tema de lo que está pasando y la, la experiencia importante de, de Rivas por más de que como comenta, pues claro, eh, la cosa no, no existe una, una, una gran difusión y conocimiento de de cómo articular este tipo de ceremonias eh, eh, laicas, laicas civiles, que, que evidentemente no se trata de entrar en contradicción o en competición con el, ah, el tema, de, con el tema de, de las ceremonias religiosas, pero que evidentemente tienen un componente de ciudadanía que es necesario pues, potenciar, o por lo menos nos parece importante potenciar. Eh, Hablo, por tanto, el turno de palabra y tengo una palabra aquí, Pedro, Pedro, que tienes la palabra, puedes empezar ahora si quieres. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo y gracias, Fernando, por tu exposición. Ya conocía yo algo de Rivas porque, bueno, eh, soy una persona que me interesa, muchas cosas de este tipo y he vivido muchos años en Madrid y le he visto muchas cosas de arriba hacia Madrid, sí. Mira una cosa, te quería comentar. Yo eh, he leído, mm, corrígeme si me equivoco, que en la época antigua, en la época de los griegos, cuando alguien se moría, hacían una fiesta de despedida del difunto. Y entonces, por lo mismo que se hace una boda, o cuando se hace un bautizo a los católicos, que hacen un bautizo cuando uno nace, pues cuando se moría alguien, hacían una fiesta de despedida porque se supone que iban a una mejor vida, al más para allá. Y entonces, pues, lógicamente lo despedían con júbilo. Yo creo que eso va un poco el sistema que tenemos ahora en función de la cultura que se nos ha ido metiendo a través de las entidades religiosas con el fin de crearnos una situación de desespero y de agarrarnos a esa entidad religiosa como si fuera la salvación. En vez de hacer, como yo te digo, como hacían los, los griegos, una fiesta de despedida, porque se supone que va a mejor vida… Y que te vas a encontrar allí con todos los demás. Pues entonces, ¿cómo se puede intentar, desde el punto de vista social, modificar esa cultura, si es que se puede, para llegar a situaciones de este tipo más eh, llevaderas y menos traumáticas? Muchas gracias, Fernando. ¿Hay alguna palabra más? Es que no lo veo aquí ahora. Eh, veo alguna palabra más pues, eh, Fernando, ¿qué ¿puedes aportar algo? Sí, eh, es verdad que, que, que, por ejemplo, en el caso de los entierros o de los funerales, pues tienen un aspecto muy trágico para nosotros, pero eso va pues, pues en, en, en costumbres. Eh, el, eh, por ejemplo, estaba recordando mientras hablabas que... que en Estados Unidos, pues lo, cuando alguien se muere, pues hacen una celebración como la que, que tú comentas, que suele ser en los domicilios particulares y hacen un un, un, un, manquete, un manquete en honor de, de ese fallecido y no es nada trágico como, como estamos acostumbrados aquí. En, en nuestro caso, pues, pues es verdad que ese sentimiento de que nos deja una persona querida, pues no se puede evitar, yo creo. no Y, y en ese sentido, pues eh, va a ser difícil cambiar para hacerlo una, un acto más festivo. Eh, pero en fin, no sé. Eh, yo creo que, que, que, bueno, mientras no no haya ese entorno religioso de planideras como había antes, pues nos podemos, eh, yo creo que es nuestra labor como laicistas el... el el buscar alternativas eh, civiles eh, importantes. Sí. Uh -huh. Antonio Gómez tiene la palabra, Antonio. Gracias. Antonio. Perdón, ahora se me escucha, ¿no? Se me escucha, ¿no? Que perfecto. Sí. Pues nada, eh, Fernando, un abrazo desde desde el internet. <risa> Pero vamos a ver, yo creo que mm, quizá mm, conviene decir que los ritos, digamos, todos han sido religiosos, hasta el siglo XX muy entrado y en nuestro país hasta los años 70, porque eran obligatorios, es decir, los registros bautismales, eh, parroquiales, o sea, todo estaba, ¿no? Y, mm, y digamos que todavía en algunos países católicos perviven para las iglesias, que esos ritos tengan una eficacia civil dentro del ordenamiento jurídico, que es lo que pasa todavía con el matrimonio católico español y con la religión islámica, porque todavía mmm, el matrimonio en España, si tú te pasas por lo católico, eh, tiene una eficacia directa, es decir, eh, lo que hay que hacer es escribirlo en el registro. Esto evidentemente mmm, es una... Bueno, pues es una rémora, vamos a decirlo así, que existen pocos países del mundo ya, en algunos países católicos, porque los evangélicos, ninguna religión evangélica, ellos van primero al registro civil y después hacen su rito religioso. Los evangélicos, siempre, incluso en los acuerdos que firmó el Estado español... Eh, así está contemplado. Es decir, que quitando los islámicos que se les dice que tienen que hacer el expediente previo, a diferencia de los católicos que no tienen por qué hacerlo, pues es una reminiscencia. Como laicistas hay que recordar este tema de que se cambie el código civil, me parece muy importante porque eh, esto todavía es lo único que ha quedado de ese mundo católico, ¿no? O sea, todavía pervive este asunto, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de esto, a mí me ha parecido muy interesante lo que plantea Fernando de impulsar, eh, vamos a decirlo así, dar una solemnidad, o bueno, o si se quiere, pública, a algo que hace ya el Estado. El Estado registra los, los bautismos, el Estado registra los matrimonios, etc. Y quitando en el ámbito matrimonial, pues la realidad que, va, que ves es que cuando llega, por ejemplo, yo hace poco desgraciadamente tuve que ir a un entierro, y claro, era en la capilla civil y claro, no hay personas que te han, la gente no sabe muy bien qué hacer. En la práctica lo que ocurre es que quitando los matrimonios, algunos ayuntamientos que lo tienen preparado, más o menos, eh, en la práctica pues la gente anda un poco desarbolada, son los propios familiares que improvisan un responso, o sea, lo que sea, ¿no? Y ahí es lo que yo veo, el digamos que no hay tradición en España, a diferencia de países nórdicos, etcétera, que sí existe, y digamos esta, esta labor la hacen las administraciones a través de personas que más o menos hacen una especie de protocolización de estos actos, ¿no? Y hay cierta costumbre a hacerlo. Entonces, claro, no es plantear el tema desde el punto de vista de la religión política sino simplemente es dar, digamos, proporcionar un servicio, algo que el Estado civilmente está obligado a hacer, es decir, el registro del bautismo, eh, el matrimonio y la muerte. ¿no? Y digo esto porque ya te digo, a mí me ocurrió el otro día en, aquí en Almudena, que en la sala multifuncional, etcétera, hasta que hay allí, civil, que, que realmente pues ahí estuvimos y no nadie sabía qué decir, en fin, los familiares, Ahí hizo, se levantó uno, dio unas palabras. Claro, esto no ocurre en los ritos católicos, que tienen una clerecía ya mmm, potente para hacer todo esto. Están súper acostumbrados, ¿no? Entonces yo veo que hay, mmm, quizá donde, por ejemplo, he visto que mmm, varios pueblos de Valencia lo están haciendo, eh, pues quizás, no sé, eh, yo no conozco muy bien cómo lo hacen, ¿no? Sé que hay gente que incluso ya se dedica profesionalmente a esto, o sea, a, ese, a estos protocolos, ¿no? Pero mmm, creo que esto es un déficit de, de los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos podrían eh, tomarse en, en serio la oferta que se haga eh, en, to, en todo esto, ¿no? Es, yo es lo que veo, ¿no? Y por otro lado, todavía ya digo, este déficit que hay de pervivencia de y también huir me parece a mí de esa idea de que sea un rito del estado no o sea no no es un rito civil porque tiene que ver con, con digamos deriva de las obligaciones estatales de digamos de jurisdicción es decir de darte de darte, de inscribirte en un registro de casarte igualmente en el registro etcétera no aunque yo creo que ha habido por ejemplo el tema aunque parezca un poco extraño pero el tema del matrimonio igualitario en lo que son los, eh, los ayuntamientos eh, se lo han tomado más en serio, porque es un público que, que al entrar por primera vez en un reconocimiento ha exigido más a los ayuntamientos a la hora de, de, de, de hacer el rito de matrimonio, digo los, los matrimonios eh, igualitarios, porque… Eh, yo he visto que incluso, digamos, hay en muchos ayuntamientos, bueno, hay un concejal que quiere ir a este, quieren tomar muchas personas protagonismo de estos matrimonios. O sea, creo que ha servido para, para dignificar más dentro de las salas de los registros civiles o de los ayuntamientos el tema de los matrimonios igualitarios. No sé qué opinas tú de esto, Fernando, de este último aspecto que he dicho. Yo quiero, yo que también quisiera intervenir un poco eh, en la línea que comentaba eh, Antonio, pero matizando un, un detalle, ¿no? Bueno, matizando no, ampliando un detalle. Yo creo que esto de la, los ritos civiles es un tema de, de ciudadanía. Es decir, yo creo que no es un tema de que, más allá de que, como nos ilustraba Antonio, por pues los evangélicos lo hacen en su sede y después van al registro, o primero van al registro y después van a su sede, pero eso es un tema cerrado. Lo que yo creo que es que hay que elevarlo a rango público. Y por lo tanto, para elevarlo a rango público tienen que ser las instituciones públicos, públicas que les den categoría de ciudadanía. Más allá que después, evidentemente, la, la responsabilidad civil tiene que estar respaldada por lo público y pues, el que quiera pues tiene antes o después, con validez o sin validez, tener su ceremonia del tipo que sea. Y claro, en el tema este de, de elevarlo a lo público, de darle carácter de ciudadanía, tanto a la parte del acogimiento como la, el paso a la, a, a la de la adolescencia, a la mayoría de edad, el matrimonio civil y la despedida, yo creo que aquí son los ayuntamientos por la cercanía. Y claro, entonces yo también, para complementar lo que preguntaba Antonio, yo preguntaría a Fernando que cuáles son las rémoras, porque creo que en, conceptualmente no hay ningún problema el ayuntamiento de Rivas que lo tiene regulado, para que esto se haya paralizado o por lo menos el tema de las acogidas, porque los matrimonios civiles ya van por, van por libre y están regulados. Pero, ¿cuál es la valoración que tienes tú, Fernando, de por qué en, en Rivas, como un elemento que que ofrecía una potencialidad de, como un ejemplo para seguir, esto se ha quedado un poco paralizado. Sí, pues eh, a ver, bueno, primero saludar a Antonio, un abrazo también para ti. Eh, eh, eh, corregirte un poco, Antonio, porque has dicho del registro de los bautismos, yo, eh, como ha dicho Juanjo, el registro de las acogidas, de los, de los nacimientos, eso es. Fíjate, pero en el caso de los de los bautismos, de los acogimiento al nacer, eh, según datos hay menos del 40% de los niños ahora mismo que se bautizan. Con lo cual, pues el, el recibimiento de los, de los niños o niñas que acaban de nacer, pues se queda sin esa celebración festiva que sí hacen los religiosos, tanto en la ceremonia como luego pues en la en la propia celebración festiva de, de la comida del banquete o de lo que sea por eso es muy importante el el buscar alternativas y potenciar alternativas como decía Juanjo para que eh, el, la, eh, lo público las instituciones y yo creo que la mejor es sin duda los ayuntamientos o las concejalías de barrio eh, ...quien gestione y organice y, y facilite esos acogimientos y esas celebraciones... ...porque hay gente que necesita esa celebración en los ritos de Cuaxtla... ...que quiere celebrar el nacimiento de un hijo, de un sobrino, etcétera... ...con sus familiares y sus amigos. Y ahora mismo, pues si los eh, domicilios son muy pequeños, como suelen ser... Pues es muy, muy difícil eh, acoger a todas las personas que te gustaría que celebraran contigo el nacimiento de, de ese niño o niña recién nacido. Eh, por eso es importante el, eh, eh, eh, recomendar, no recomendar, eh, buscar fórmulas para que los ayuntamientos eh, hagan ese papel. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en Rivas. Ya existe ese protocolo y existe esa posibilidad, pero son muy pocos los que conocen esa, esa, esos ritos y el ayuntamiento podría perfectamente, y lo ha hecho en pocas ocasiones, pero lo ha hecho en tener lu lugares adecuados para esa celebración. Lo mismo podríamos decir de los funerales civiles. Eh, eh, yo creo que ahí lo ideal es hacerlo en los sanatorios. Hay en muchos. Esos municipios, sanatorios municipales, donde se organizan estos homenajes a los fallecidos. En Rivas no tenemos sanatorio, eh, a pesar de tener, eh, tener una población cercana a los 100.000 habitantes. No existe ese sanatorio municipal. Ahora mismo están conversaciones con San Fernando, que es una población cercana, para que entre los dos pues eh, gestionen estos sanatorios naturalmente civiles, no religiosos necesariamente, con las características que os he contado antes, de, de ornamentarlo con los símbolos religiosos que cada uno considere eh, de acuerdo con sus convicciones y creencias. Eh, hay, que trabajar, hay que trabajar en ello. El tema de los matrimonios está resuelto, de los matrimonios civiles, porque ya se le da esa composidad en muchos casos. Yo recuerdo que mi cuñado se, se, se casó en el año 72 por lo civil, que le costó muchísimo. Por cierto, tuvo la suerte, entre comillas, de que la iglesia le obligó a apostatar para poder darle la licencia de que eh, se, se casara por lo civil. ¿Eh? Y bueno, y fijaros qué suerte tuvo que pudo apostatar eh, ...obligatoriamente, y entonces luego se casó en el juzgado. Pero claro, en el año 72, como os podéis imaginar, el, el, el matrimonio aquel pues fue una celebración completamente burocrática... ...sin ningún tipo de, de, de, de, de, de solemnidad, fue algo completamente frío, y que eso hay, no, no es que haya que evitarlo, porque... Es un acto tan importante para las personas que es, hay que buscar esa solemnidad eh, en un lugar adecuado, con unos, eh, rit, eh, unos eh, textos, pues en fin, ya, eh, lo que he comentado antes. Eh, a mí me parece que, que, que se han dado en, en Rivas y en otras ciudades, que me, me consta que los acogimientos también se dan, pues eh, poco a poco... Da, eh, eh, eh, hacerlos públicos ¿no? para que la gente lo sepa que existe esa posibilidad y entonces poco a poco seguro que se estarán extendiendo como ha pasado con el matrimonio civil. Muchas gracias Fernando eh, Miguel tienes la palabra y Miguel es una persona que le gusta mucho este tema y aparte lo conoce y lo trabaja y eh, ilústranos un poquito Miguel o pregunta lo que quieras Probablemente voy a desarrollar lo que tú antes estabas exponiendo de civilismo, que yo voy a utilizar el término cívico. Antes, una pregunta previa a Fernando. Oye, ¿en los funerales hay presencia de, de funcionario público? No, no, no, no hay, no. Claro, ahí viene el problema. Vamos a ver. Yo quisiera dar una vuelta al tema y es que el tema no es la celebración de las personas. Es una celebración comunitaria. Y te diría, ¿y qué comunidad es? Porque cuando tú dices acogida, ¿acogida a qué? ¿A qué se acoge a esa persona? La palabra comunidad es un poco espiritual, pero sin embargo tiene un sentido político también. Existe la comunidad de vecinos, la comunidad autónoma, la comunidad europea. ¿verdad? Y yo creo que hay que desarrollar el sentido de comunidad cívica representada por el consistorio y por el alcalde comunidad cívica de todos los ciudadanos, que además es ella la que convoca, no es a las personas que lo pidan, no, es la comunidad la que convoca y la que actúa y acoge y despide, es más, fíjate lo difícil que lo pongo para que se vaya también a acudir a los a, los, a, los, a los taratorios, vamos, a, lo, a esto, pues creo que sí, que tiene que haber un jefe de protocolo, y unos y un si estamos pagando a, a, a miles de curas para que hicieran estas cosas, ¿por qué no podemos pagar a algunas personas también que representen la, la función pública en este sentido? Entonces, resumiendo, sentido de comunidad cívica que, se, que recibe, que despide, que, que, que celebra el matrimonio, que celebra la, la, la, la mayoría de edad, etcétera, etcétera. Muy interesante. Gracias, Miguel. Sí, perdón. Vale, Fernando, Fernando, su tiempo. Sí, luego quiero decir que... algo más, eh, pero bueno, pero a ver la, la opinión de esto. Sí. sí, me parece muy interesante lo que planteas, que sea el ayuntamiento que tome la iniciativa de convocar a la comunidad eh, del fallecimiento de esa persona en el pueblo, en, el, en la ciudad, y que, y que eh, pues, eh, pueda eh, convocar a, a, a todo el que quiera a que rinda homenaje a esa persona, recientemente fallecida en un lugar municipal adecuado y con presencia de un funcionario, como dices tú, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo. Me lo he apuntado porque yo creo que hay que trabajar en esa línea. Bien, otra cosa que me gustaría entonces eh, proponer a, a Europa Laica, en concreto a la Presidencia o, o a quien se pudiera ocupar de ello, Hace años yo intenté hacerlo y no cayó muy bien en la junta directiva. Es en, en los, todos los sitios donde se hace, casi seguro que tenemos nosotros algún socio de, de Europa laica. Recoger qué se hace, qué se dice y todo eso. Hay libros ya, hay algún libro de esto, un surroca por ahí y hay otros libros. Pero recoger de la vida lo que espontáneamente la gente ha ido logrando, logrando hacer y todo eso, resumirlo y después... Alimentar, a, a, volverlo a, a devolverlo al alimentado, ¿no? O sea, recogido todo esto. Esa es una propuesta, Juanjo, ya, ya. Muchas gracias, Miguel. Cojo la propuesta, evidentemente no hay ningún inconveniente, en motivar a nuestros socios y a la Junta Directiva para esa captura de las mejores experiencias que pueden ir alimentando pero yo, porque no es incompatible, yo sigo pensando que aquí la clave está en forzar a las instituciones públicas a ese acto de dar la bienvenida a la comunidad, un acto de ciudadanía, y que eso se tiene que articular en la reivindicación, una de las reivindicaciones básicas de Europa Laica y que estamos poniendo encima de la mesa en esta proyección de cara a las elecciones municipales es un reglamento de la ciudad municipal, como tienen en Rivas, porque es una manera de regular y obligar a las instituciones a dar ese salto de pasar de unos ritos religiosos a dar la posibilidad de unos ritos cívicos. Por eso le preguntaba también a, Ferna a, a Fernando, sí, que cuáles son, en su opinión y hasta donde quiera pueda matizar, porque además de por la disminución de, de bautizos, perdón, de nacimientos, el Ayuntamiento de Rivas, ¿qué es lo que le pasa o qué ha pasado o qué es lo que hay que hacer para esa difusión del conocimiento, para darle un poco más de vuelo a lo que está regulado? Porque eso es un salto importante, lo que en Rivas está regulado, con lo cual significa que se trata de sumar a gente que quiera hacer esto. ¿Tienes alguna opinión de cómo podríamos trabajar para, para difundirlo, para motivarlo, para, en fin, para arrancar un poquito, no de cero, pero prácticamente sí, con el tema de los acogimientos? Porque yo creo que el tema, aquí en España por lo menos, el tema de la mayoría de la edad, pues está muy, muy, difer muy diferente. No es lo mismo que, por ejemplo, en Sudamérica, que montan un fiestorro impresionante, sobre todo con las chicas del de, de, paso de... de de la menstruación y la parte de la adolescencia. Pero aquí en España el tema de, de, de la acogida no está, no, está, no, está bien cogido, no está bien cogido. El matrimonio sí, los funerales también, pero a nivel particular, pero es que la acogida yo creo que no está acogida a nivel particular ni a nivel institucional. Pero me gustaría un poco indagar un poco de, de cuáles pueden ser las causas o los motivos y, las, y los caminos para avanzar en esta línea, aunque pienso, repito, que la clave es... ...que desde Europa Laica o desde que pensamos en las labores estas de ciudadanía... Eh, ...apuntar al reglamento de la licidad municipal. Eh, Miguel, si quieres apuntar algo más para que Fernando lo conteste a la vez... Date un, poquito, ...date un poquito el micro. El micro, Miguel. Sí. Eh, ya he tenido alguna intervención de este, de este tipo en algún ayuntamiento... ...porque en la su publicación de, de cuando empiezan a hacer estas cosas... Hablando, lógicamente, del abandono de las prácticas religiosas, surge la necesidad de lo cívico, de lo civil. Pues no. En realidad, lo que no podemos es hacer unas, y dicen que es para los no religiosos, no podemos hacer en absoluto una iglesia, o sea, un ayuntamiento iglesia de los no religiosos. Tiene que ser para todos. Solo irán a lo mejor, los, los no religiosos, pero desde luego que la convocatoria siempre tiene que ser pública y para todos. Uh -huh. Y, y desde luego el espectáculo sería, sería estupendo. Imagínate un acogimiento civil de, de, de los niños y ahí ver pues, católicos, no católicos, musulmanes, eh, tal, acogidos en la, en la comunidad cívica de la sociedad civil. Entonces, que mucho cuidado de que no hagam, haga, hagamos... Unas prácticas para los no religiosos, era, era lo que quería decir. Gracias. Vale. Fernando, si quieres apostillar, comentar. Sí, efectivamente no hay que contraponer una cosa a la otra, sino hacerlo extensivo a todos. Yo creo que el ayuntamiento tiene capacidad para conocer inmediatamente quién nace en, en, en su ciudad. ...y ponerse en contacto con esa familia para hacer ese ofrecimiento de la acogida civil eh, organizada por el propio ayuntamiento. Y con colaboración naturalmente de los familiares de eso. Lo mismo pasa con los, con los eh, fallecimientos. Desde el mismo momento o incluso antes, pues tiene conocimiento de eso y por tanto se puede hacer y no digamos la mayoría de edad donde tiene datos de todos los que eh, van a cumplir 18 años en, en ese año es decir, que, que tienen los datos, en cuanto a la difusión pues por ejemplo en Rivas hay una revista municipal que es mensual en donde eh, no he visto todavía desde, desde, el año, bueno, desde el año 18 que se aprobó el reglamento pues en, en una, un apartado o un ...o un artículo relacionado con esos ritos civiles, ritos de paso que ofrece el ayuntamiento, vamos, que el ayuntamiento tiene regulados. Todavía no lo he visto y eh, más de una vez se lo he comentado a algún concejal o incluso al alcalde anterior a esta nueva, no, no se lo he comentado todavía. Eh, pero tiene una revista municipal y tiene canales de televisión municipales... ...que eh, pueden llegar perfectamente a todos los ciudadanos. Eh, hay, eh, hay una oficina municipal de, de, de, de administraciones eh, municipales... ...para hacer todo tipo de trámites con el ayuntamiento... ...donde tienen paneles donde podrían eh, continuamente estar... ...publicitando estos, estos ritos de paso regulados... Igual que publicitan pues, otros ac acontecimientos que les interesa publicitar. Es decir, que medios para difundir lo tienen, eh, pero eh, están en otro, en otro mundo. Bueno, en otro mundo, pues tienen otras prioridades que no es, desde luego, la laicidad y la potenciación de la ciudadanía. Común. Eh, el... Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Opiniones? ¿Pedro? Bueno, iba a preguntar algo, pero no sé si en parte has contestado. Que entiendo que este, este capítulo debería formar parte del reglamento de laicidad. Claro, debería estar dentro. O sea, no pensar en algo aparte, que haya que... No, incluirlo, porque es... Propio de un reglamento de laicidad. Nada más que eso. Sí, efectivamente, efectivamente Pedro. Eh, en nuestro reglamento de laicidad, que aquí os lo, os lo muestro, que es una publicación hecha conjuntamente con la, la Asociación Laica y el Ayuntamiento, pues hay un artículo, que es el artículo 9, que se titula Ceremonias civiles municipales. ...y en el que regula pues los, los, los ritos de paso que os he comentado. Rubén. Hola. ¿Se, ¿se oye? Sí, sí, sí perfectamente. Sí. Vale. Yo prácticamente he escuchado y, y estoy de acuerdo con todo... ...y remarcar lo de hacer un espacio nuevo totalmente laico, que no tenga que ver con creencias, sea religiones o de otro tipo, es lo que un poco daría más vitalidad a la laicidad. Y, y reafirmar un poco el lenguaje, eh, es que prácticamente todas las palabras que pueden que podrían servir están tomadas desde hace muchos mucho años por por las religiones, y, y la única palabra que he encontrado yo desde, desde que conozco un poco eh, es acto público. Eh, hacer un acto público, incluso trámite, o, o administrar un, el, el nombre. O administ... Son palabras que son ya muy técnicas y muy, muy dadas a la administración pública del Estado, a lo que es cuestión ideológica, política y... Y, y ciencia, porque las otras ceremonias, una carga religiosa tremenda, eh, bueno, to todas, por no entrar, yo introducir las que se podían aceptar un poco desde mi punto de vista, no sé si el de los demás, para sobre todo el hacer un espacio nuevo, que no sea otra iglesia, que, que tiene que ser algo totalmente distinto, totalmente. que llegue a todo el mundo, que esté abierto, que, que hagamos de verdad laicidad y solo quería comentar eso y me ha encantado estar aquí con ustedes gracias gracias rubén más palabras antonio simplemente a modo de información no eh, digamos que el primer o sea en Cataluña hay unos 70 municipios que ofrecen Ritos de Paso. Es donde más está extendido en España, o sea, es en Cataluña. Entonces, en Cataluña hay 70, ¿no? Y en estos 70 municipios pues hay de todo. Y una persona, el primero fue en 2004 en Igualada, ¿no? Que hicieron lo que más bautismo civil. ofrecía el bautismo civil. Y hubo 74 ayuntamientos que ofrecen el bautismo civil. Una persona, antropóloga, hizo el estudio y llegó a la conclusión porque eso del bautismo civil venía de, de la república, bueno, anterior a la república, que era como libre pensamiento, en fin, familias vinculadas a las masonerías, etc. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasó? Ella constató que ni el 1% de los nacidos pedían ese servicio en ayuntamientos donde más muy secularizados. Entonces, ella llegó a unas conclusiones... Que esos actos tendrían que ser colectivos para que tuvieran cierta eh, digamos éxito vamos a decirlo así no no en los matrimonios ni, ni en otro pero sí se refería a los bautismos y a, a o a otros digamos de mayorías de edad etcétera y eso es a la conclusión que yo he llegado porque la utilización es muy pequeña pero yo veo que por ejemplo en el caso de los de los eh, tanatorios y todo esto eh, la realidad es que ahora mismo, mmm, al haber los, los, los cementerios en civiles, o sea, al ser los cementerios civiles y no parroquiales, eh, tiene que haber pues, una sala, lógicamente, mmm, que ya en algunos sitios la hay, porque en el cementerio llamado Civil de Madrid, o sea, en Almudena, ahí hay una sala donde, donde hay un cura, si el hombre es católico o lo que sea. Es decir, esa, esa función, digamos que puede servir para cualquier tipo de rito, pero también esta idea que tenía, eh, que ha expresado Miguel, como una obligación de la comunidad cívica de despedirte, etcétera, independientemente para todo el mundo. Es decir, para todo el mundo. Otra cosa es que te digan, no, no, yo solamente quiero mi rito católico, lo que sea. Bueno, pero tú lo ofreces. Y yo creo que en los actos más de mayoría de edad, etcétera, son los actos que realmente... Eh, en algunos países nórdicos o tal, son los que más éxito tienen, me parece a mí, aunque creo que Miguel, que ha vivido en Bélgica, creo que él conoce más esto. Bueno, gracias. ¿eh? Miguel. Sí, yo quería decir cómo entiendo yo que encaja esto en, en Europa laica o en el laicismo. En general, nos dedicamos bastante más a encontrar todo lo que son clericalismos, en definitiva, defectos de laicidad, que en, el, en lo que sería el desarrollo de la sociedad laica. Yo estoy en contra de algunas cosas que a veces decimos demasiado frecuentemente y es que la, el final, la finalidad del laicismo es el Estado laico. Sí y no. Vamos a ver, la, la finalidad del laicismo es conseguir la sociedad laica. Y la sociedad laica, lógicamente, el Estado laico es elemento importantísimo para conseguirlo. ¿Por qué? Porque configura la sociedad. Pero hemos dejado bastante en, en, en lo que es el desarrollo de la sociedad de ciudadanos. Lo, lo, vamos a ver, ¿dónde está el respeto o la, lo que llamaríamos la, la tolerancia, que siempre ha sido la virtud laica por, por excelencia? Mm, en definitiva, esto estaría más bien en el desarrollo de la, de la comunidad cívica, de la sociedad cívica, de la sociedad civil. Aspectos positivos más, además, ¿cómo no? Y los hacemos, claro que sí. Hemos hecho, hemos hecho el, la, la ley de libertad de conciencia, los reglamentos, los reglamentos municipales, los, ahora también las propuestas, claro, que son, pos, pos, son positivas, pero son positivas queriendo quitar lo negativo. Y en, tenemos que ir... Aquí encajo yo en lo de la, los, ritos, los, los ritos de paso cívicos, en el desarrollo de la sociedad civil cívica de forma positiva. No sé si me he logrado explicar. Me parece un punto de vista interesantísimo, Miguel. Al menos, por lo menos bajo el punto de vista de, de lo que tiene que ser la orientación de Europa laica, pero claro, yo sintiéndome un poquito aludido en la parte que me, que me corresponde de, como presidencia, no. el tema es que, sin descartar lo que dices y que es fundamental lo que estás comentando, el asunto es que cuando tienes unos corsés tan fuertes, pues eh, las prioridades y los recursos desde las organizaciones laicistas tenemos que enfocarlos mmm, te diríamos, todo el mundo diríamos, es que es compatible es luchar contra los corsés y construir sociedad laica, pero es que luchando contra los corsés también se construye sociedad laica. Lo que pasa es que, claro, que, que, claro, no es incompatible, yo le vuelvo a decir lo mismo, es decir, tenemos una actividad muy propia y, y claramente para romper esos corsés que impiden entrar en el mundo de la ilustración, en el mundo de la democracia. Pero es que también tenemos que, que forzar a las instituciones a que cumplan su papel también, entonces, por lo menos, las instituciones que son favorables a este procedimiento. Vamos, este, que quieren que se arrumban y se arrogan, que vienen de la ilustración, pero sin embargo hacen poco. Porque claro, entonces sí que sería una manera compatible de que si de las instituciones también se trabaja por la sociedad civil. Pero claro, nos encontramos con que ni se trabaja por la sociedad civil, a veces se encuentra, y con los corsés que tenemos delante, pues desde Europa Laica... Pues, aunque cambiemos las orientaciones, tenemos que trabajar con los corsés, a, a otros corsés. Ese es una, una, una, un comentario que me sale a. a en fin, lo que me corresponde un poquito, pero vamos, me parece importantísimo esa reflexión. Fernando, de todas maneras, no quiero quitarte tu puesto, que es el, el, el, esta, esta charla es tuya. No, no. Está claro que tenemos que buscar la, la construcción de esa sociedad laica. Eh, que, que se desprenda de todos esos corceles que tú estás diciendo no que los tenemos muy arraigados porque la historia de la de la iglesia es muy antigua muy antigua y, y tiene muchas raíces en la en la sociedad de exploración sí. muy bien pues eh, son las ocho, tenemos muy tiempo programado mucho más. Eh, Fernando está dispuesto a aguantar si hubiera sin palabras, pero sin claro, más palabras, sí. daríamos por terminada esa sesión. Pero antes, como antes os he comentado, quiero transmitiros unas convocatorias interesantes, porque todo el mundo que, que asistimos a estos cursos creo que tenemos un interés especial en conocer de este tema. Deciros que todo el curso, incluso esta sesión, están colgados en la web, en la web de Europa Laica. Se pone YouTube Europa Laica y ahí tenéis toda nuestra historia, incluso más. Hasta ahora he subido las tres sesiones anteriores y la sesión de hoy pues, se subirá posiblemente mañana o el si pasado. Y digo porque es un tema de que estamos cargados un poquito de trabajo. Comentaros de que a partir de la semana que viene eh, vamos a arrancar un, también bajo iniciativa de, de Pedro, que es el que es la persona coordinadora del grupo de formación, pues una serie de charlas mensuales de divulgación laicista. En el tema este del curso de formación hemos querido un poco transmitir la opinión desde Europa Laica, y por lo tanto los, eh, los ponentes han sido personas de Europa Laica eh, porque queremos transmitir nuestra idea. Pero ahora estas charlas de divulgación laicista es unas charlas de... De, de, de componente muy transversal, no exigimos a nadie el carnet de Europa Laica, es más, hemos buscado ponentes no necesariamente de Europa Laica, porque queremos recibir información de fuera, evidentemente, sobre temas de la laicidad y colaterales. Entonces, para el martes que viene, va a ser la primera de las charlas mensuales, Me empalmamos directamente, esta fin del curso con la semana siguiente, el día 14 de febrero, va a ser la primera charla, que el título tiene, como se ha anunciado esta mañana o ayer en, en la convocatoria, la religión en las constituciones españolas. Es un recorrido de desde, incluso un poquito antes del 1812, de cómo la religión se ha ido articulando, ensamblando, incrustando, en unos momentos más, que son los más, y en otros menos, que son los menos, en las constituciones y en las legislaciones y nos lo dará pues eh, Luis Villavediel, persona conocedora de ese tema, y lo haremos también por el canal de aquí, de Zoom. Y, lógicamente, recibiréis la recordatorio de esto que os estoy adelantando, y cada vez, alrededor de mitad de mes, tendremos la charla correspondiente. Son temas interesantes. Y, por otra parte, indicaros que Europa Laica organiza, como todos los años, una jornada laicista para hacer una reflexión pública, interna también, sobre distintos temas de la laicidad del Estado. Vamos ya por 16 eh, jornadas laicistas, 16 años. Recorremos toda la geografía nacional, lo hacemos eh, en diferentes ciudades. Este año va a ser en Granada y va a ser el 6 de mayo. Hemos decidido este año, porque nos parece importantísimo sacar a la palestra y desde Europa Laica para confrontar y ofrecer a la sociedad el tema de la, una jornada sobre con el tema libertad de conciencia y laicidad del Estado. Son dos caras de una misma moneda, dos paquetes que están imbricados y os animamos a que os suméis, podáis asistir a Granada y los que no, indicaros que habrá una conexión por streaming para que podáis seguir la jornada. Eh, hoy precisamente ha salido ya la convocatoria para hacer las inscripciones eh, en nuestra página web, se ha mandado también el boletín de la laicidad y del laicismo que sale el lunes, miércoles y viernes. Todos aquellos de vosotros y vosotras que queréis recibir la información de Europa Laica, en nuestra página web laicismo.org os podéis suscribir gratuitamente al boletín digital. Si os afiliáis, mejor, seremos mucho más potentes. Y nada más. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, Fernando, nuestro presidente de Asociación Laica de Rivas, que tanto tiene que batallar, y, y a todos vosotros y vosotras. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias, gracias, enhorabuena. Salud y república. Gracias. Salud.